Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos y fríos días. Estamos aquí en la hora pasando un poco de, un poco de fresquito, pero bueno, eh, no quería perder la oportunidad de, de, de enseñaros una, un forjadito que, que es un poco particular y como siempre, pues sabéis que las cosas que son un poquito más especiales, pues me gusta, eh, gusta enseñaroslas. Entonces, estamos preparando, bueno, están, está, yo no soy el que estoy colocando el hierro, están preparando un forjado, eh, un forjado tipo sándwich que es un forjado que, que se hormigona en dos fases, es un poco extraño. Se hormigona en dos fases, se hace primero una, una primera fase de un hormigonado de 7 centímetros, luego se colocan unos casetones de, de por spam, unos cuadrados de por spam, que os lo enseñaré todo, y, y luego a continuación, antes de que se endurezca completamente la capa inferior del forjado, se, se termina de la capa superior. Entonces, si os parece, como siempre, le doy la vuelta a la cámara y os enseño qué es lo que están preparando que bueno todavía todavía está muy verde hay que preparar muchas cosas todavía pero bueno así pues podemos seguir un poquito el proceso así que nada voy a darle la vuelta bien aquí veis cómo aquí veis el forjado como veis tiene elementos metálicos tiene elementos eh, de armado hay diferentes niveles y bueno pues eh, este sería el forjado entonces básicamente se trata de un forjado en el que eh, el, el funcionamiento es, es como si fuera una retícula vamos a ver si me meto aquí. os lo puedo enseñar mejor tenemos tenemos unos nervios estos nervios eh, tienen todo el espesor del forjado vale entonces tenemos un primero un armado, un armado inferior que sería esta malla que estamos viendo por aquí se hormigonan 7 centímetros de esta de esta malla y luego se hormigona la parte y luego se, se colocan unos casetones, que mira, por cierto, os voy a enseñar porque están allí preparados. Tenemos esos casetones de aquí, que son cuadrados de uno por uno. Bueno, tienen otras medidas también para poder hacer la modulación de, de por span. Eso con el hormigón en fresco, bueno, en fresco que se pueda pisar un poco a la hora aproximadamente que, que haya, haya empezado el fraguado, que se puedan pisar. Se colocan, se presionan para que se queden pegados en el, en el hormigón de la base y luego se hormigona el resto del del espesor del forjado ¿vale? Eh, estos nervios hacen digamos como de conectores entre las dos capas y lo que conseguimos es un forjado muy ligero eh, ahorrando bastante cantidad de hormigón y que conseguimos unos vuelos pues bastante considerables porque esta parte de aquí, todo, desde donde yo estoy desde este punto de aquí hacia allí, pues es todo una zona de vuelo, ¿vale? entonces pues nada, me, me parecía curioso y ya que estoy aquí, pues voy a enseñaros esto Por ejemplo, aquí tenemos... Estos son los, los muros que vienen desde abajo, que son unos de los apoyos... Aquí tenemos este muro. Luego, por aquí... Allí tenemos otros, otras esperas de muro. Allí tenemos otro muro. vale Todo esto nos está sujetando... Es lo que nos va a sujetar el, el, el forjado. Y luego, en la parte de delante, tenemos esta zona que va a ser una zona macizada y aquella zona que va a ser una zona macizada. Estos dos pilares van a ser los que sujeten el frente y luego todo el resto del forjado va apoyado en muros que ven en este sentido de aquí. Como veis También tenemos algunos, algunos pasos de forjados eh, para conducciones que se van a quedar embebidas dentro del. Eh, pegadas al pilar para que luego en planta baja pues no me asomen y se queden y se queden escondidas. Eh, allí también tendremos otra, hay que tener mucho cuidado en estas zonas porque al tener el tubo este estas zonas de aquí detrás, cuando se vayan a hormigonar, pues hay que tener especial cuidado eh, de que se queden bien macizadas, entonces ahí se tendrá que picar con, con barra bien para que se meta el hormigón y no haya ningún problema como veis, las crucetas llevan unos cercos que son los que van a ayudar al a que se sujete bien el hormigón, a que, a, que, a que se pegue bien, a que se agarre el hormigón al, a la cruceta y luego tenemos unos, unas placas que son las que van a hacer que luego podemos tirar para arriba con el resto de los, de los pilares que van a subir. Aquí tenemos una particularidad porque estos pilares que veis aquí, que están dejados caer, estas crucetas que están dejadas caer, ¿lo veis, no salen de la parte inferior sino que estos dos pilares nacen Nacen de este forjado, no tenemos continuidad en la parte inferior. Entonces, claro, estos pilares se van a dejar apoyados en, en el encofrado. Se va a poner una capa de por spam para que, eh, una vez hormigonado, se retirará el por spam por la parte de abajo y se queda un espesor que luego se podrá eh, lucir por debajo con, con, una, con un morteo de reparación para que no nos asome el hierro en ningún, en ningún lugar. Vale, eh, y nada, no sé qué más cosas contaros por aquí. Vamos a ver. Me voy a mover un poquito. Eh, bueno, mira, una particularidad. Eh, cuando tengáis un encofrado este tipo de huecos, ¿vale? que son separaciones entre tablas, que es, que es normal, aparte de que cuando se antes de hormigonar tenemos que mojar bien toda la madera para que se hinche y se cierren los pequeños, los pequeños huequecitos. Estos, por ejemplo, estas juntas se cierran, pero estos que son un poquito más grandes, alguna más hay por ahí, tenemos que tener la precaución de, de cerrarlos o de, de cubrirlos antes de meter el hormigón, porque si no la lechada, el caldo... Se va, se va a ir por este agujero Entonces pues eh, en unas ocasiones por la parte de abajo Con, con yeso o con eh, un, algún portero rápido o algo Se, se cubren eh, para, que, para que no haya ninguna pérdida de lechada Y se, se modifique se modifique la dosificación del hormigón Debido a que se pierden los finos vale Eso es importante eh, A ver, luego tenemos aquí unos, unos refuerzos ¿Veis? Aquí tenemos estos refuerzos, que estas zonas van a ser unas zonas macizadas, que están sujetas con unos pates, para poder mantenerlos en su, en su posición. Aquí tenemos otro de los muros, otro de los arranques de los muros, que luego desde aquí arrancaremos más. Este muro es un muro de 15, la verdad es que estos muros son súper estrechitos. Bueno, os he comentado que esta es una obra de, de Fran Silvestre, arquitectos, que bueno, pues eh, sabéis que colaboro en algunas obras con ellos, y la verdad es que es una gozada, porque... Eh, porque son casas aparte de que son muy chulas pues, pues eh, están muy bien pensadas y, y estas estructuras pues eh, son bastante particulares ¿no? no es no es no es el tipo de estructura que se suele encontrar uno por ahí bien pues nada no, no sé si contaros mucho más la verdad es que eh, la semana que esta es, posiblemente el jueves haremos el hormigonado de este forjado si nos lo permite el tiempo porque como veis el tiempo está un poco fastidiado y como tenemos unos vuelos muy grandes y estamos apoyados en tierra, eh, pues ahí, eh, el suelo es bastante inestable y no nos fiamos demasiado de que los vuelos eh, al apoyar en tierra, aunque esté el peso repartido, eh, al estar muy mojado, que me puedan ceder. Entonces, en principio, eh, vamos a ver si nos respeta el tiempo. Si nos respeta el jueves próximo seguramente eh, haremos el hormigonado y si no, pues, pues iremos viendo. Pero en cualquier caso, el hormigonado... Evidentemente tengo intención de, de contaroslo por aquí y de enseñaros cómo, cómo va siendo todo el proceso. Así que nada, eh, de momento aquí lo dejo. Espero que os haya parecido interesante. Si es así, pues nada, darle a los me gustas en YouTube, eh, en todas las redes, evidentemente. Eh, podéis hacerme todas las consultas que queráis a través de, de, pues de YouTube o en este mismo vídeo en Facebook. Y, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta luego.